Me agarra desprevenido en el peor momento del día. No le confío nada, ni pregunto qué opina. Hoy es todo, vale en el campo, una escondida. Solo sale cuando quiero. Sangre fría. Oh, ya no es suficiente en la balanza. Esta confianza no me alcanza. Aún no es demasiada. Hay cosas que no sanan, lo sé por conocerte. Hay cosas que no mueren, pero qué quieren. Si van y nada vienen, todo demasiado lento, no siendo ejemplo siguiendo ningún ejemplo, ni matando este cuerpo, dejando paso al tiempo considero estar muerto, corro de aquella oscuridad encaminado hacia una luz que apenas veo, de nuevo no ojalá sea cierto, porque nada quiero y porque nada tengo, solo sobrellevo el anhelo de una fantasía, un sueño, una forma de hablar Cuando me presiona el cuello Cuando visto de violento Cuando me hablas y no te entiendo Cuando te estoy hablando y solo yo me creo Me creo como loco, estoy fuera de foco Cuando lo propongo escucho pocos tonos se compro como polvo Me baja notas como al otro Lo muestro y solo veo rostro Me mando uno y veo espejos rotos Todo con mi rollo Salgo en una caen como pluma No soy nadie cuando escuchan Pero tanto como lluvia Poco y que fluya, me hacen bulla Me veo triste y deprimido Mira si yo las sigo, es poco pero vivo Si yo las digo, intento lento Con logotipos, pero sin ritmo Solo ser vivo, seré cumplido Nunca cumplido, rostro escupido Flechazo en la nuca, letal destino Si duermo nada, si digo nada No dice nada, sigo con calma Me duele el alma, prende la alarma Mate mi karma, relleno, lleno lo que vea Seres incompleto pero con las piernas Si no quieres ese momento habrá problemas Sabes probarlos y decime cómo suenan los que reman Como suenan los que reman